En este vídeo vamos a preparar una ensalada súper fresquita y muy sencilla de hacer. Es ideal para esos días de verano en los que hace más calor, porque va a ayudar a que te hidrates. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para la ensalada veraniega de sandía buquete? Los tenemos aquí delante. 200 gramos de sandía buquete mini. 200 gramos de sandía buquete amarilla. 2 pepinos. media cebolla roja. 100 gramos de queso feta desmigado. un puñado de nueces pecanas una cucharada de perejil picado y una cucharada de cilantro picado el zumo de una lima tres cucharadas de aceite de oliva una pizca de sal y una pizca de pimienta al gusto Venga, vamos a empezar con la receta El primer paso es cortar la sandía en trozos pequeños A continuación pelamos y cortamos la cebolla roja y el pepino Ponemos la sandía la cebolla y el pepino en un bol y vamos añadiendo el resto de ingredientes sólidos, el queso feta, las nueces, el perejil picado y el cilantro. Añadimos la sal, la pimienta, el zumo de lima y el aceite. Mezclamos con cuidado de no romper la sandía. Y por último, dejamos enfriar en la nevera una media hora antes de servir. Ya tenemos terminada la ensalada veraniega de sandía buquet, lista para disfrutar a cualquier hora del día.